Nos hemos venido hasta Zamora, concretamente a Morales del Vino, localidad cuyo topónimo genera cierta controversia. Por un lado, los que piensan que Morales hace referencia al árbol, al moral. Y por otro lado, los que opinan que Morales hace referencia al moreno, el color de la piel de los habitantes de esta zona. Sea como fuere, nosotros venimos a hablar de música y a conocer y a hablar con ellos, con Santarén Folk. Si el amor que te tenía lo hubiera puesto en un burro. Me llevara y me trajera sin gastarme ni un solo duro. Me llevara y me trajera niña sin gastarme ni un solo duro. Anda rezada que entre las mujeres anda resalada tu luz es mejor. Anda resalada que entre las flores, tu color destaca y más dulce es tu olor. Anda resalada que entre las flores. I Que entre las flores, tu color destaca y más tú te escuchas. Tu... Pues acabamos de escuchar Anda Resalada y vamos a charlar un ratito con estos resalados y resaladas de Santarén Folk. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente, gracias. Oye, un placer de verdad eh, venir aquí a vuestra, a vuestra localidad, a Morales del Vino. Se llama Morales del Vino el pueblo, ¿verdad? Porque había como dos pedanías. Esto, sí, esto es Morales del Vino, Morales que es el tercer vino. pueblo en importancia de Zamora, según parece. Nosotros en realidad somos de Zamora. Aquí tenemos la Ajá. finca, aquí hacemos uh, algunos ensayos, hemos hecho la grabación. Ajá. Y bueno, somos medio, medio de aquí ya. Medio de aquí ya. Perfecto. Santarén Folk, un grupo con una andadura eh, bastante larga y con eh, varias formaciones a lo largo de toda vuestra historia. ¿Puedes hablarnos un poco, contarnos quiénes formáis Santarén Folk en la actualidad? Santalén Fall efectivamente ha tenido mmm, bastantes miembros porque tenemos una andadura muy larga. Actualmente estamos Rosa como percusionista, Ajá. está Iván como gaitero y flauta, está Ana tocando clarinete, flautas, voces, está David tocando bajo y estoy yo, Luis. Y el concepto, el concepto que tenéis de grupo es en música tradicional a nuestra manera. Explícame cuál es el objetivo principal de esta frase o de esta clasificación que vosotros ponéis a la música que hacéis. El folk es un espacio de libertad, es un espacio de creatividad. Eh, nosotros no recreamos la, el folclore tal, tal y como fue. Nadie lo hace en realidad porque está descontextualizado. Pero hay quien eh, pone un gran esfuerzo en reproducirlo lo más, lo más fielmente posible. Uh -huh. Nosotros no estamos en esa línea. Nosotros estamos en la línea de aprovechar melodías, ritmos y hacer reelaboraciones. Y lo hacemos a nuestra manera, pues como lo hace todo el mundo a su manera. Al final, nosotros eh, en este grupo el 60% eh, nos dedicamos a la música clásica. El otro 40 no, pero el 60 sí, pues que mande la democracia. Al final hacemos, hacemos arreglos de todo, arreglos a veces bastante elaborados, a veces un poco más sencillos. Digamos que es efectivamente a nuestra manera, poniendo un poco nuestra personalidad uh -huh. en, esto, en estas músicas. ¿Qué te parece si luego, dentro de un rato, regresamos con todos vosotros y charlamos en torno a la palabra folk y lo que vosotros entendéis por lo que es la música folk en la actualidad? ¿Parece bien? Me parece bien. Pues así hacemos. Dentro de un rato regresamos con Santarín Folk. Acabamos de escuchar la canción Don Carlos. Luis, una canción que tiene miga y, además, tanto en letra como en música. Cuéntanos un poco acerca de este tema. Este, este tema es un, es un ejemplo, a veces, de lo, que, de, lo que, de lo que vamos haciendo con las canciones. Esta canción es de Arrabalde. Esta canción la hemos recogido, la hemos encontrado en, eh, en el archivo digital del CSIC, del Ajá. Consejo Superior de Investigaciones Científicas eh, de la institución Mila y Fontanals, que van digitalizando todo lo que se recogió en las misiones pedagógicas y en todo lo, todo lo, que, todo lo que tienen, que son miles y miles y miles de documentos. Ajá. Y cada vez que entras, si dejas pasar un mes y vuelves a entrar, te sorprendes de la cantidad de cosas que han metido. Es inagotable eso. Eh, bueno, pues lo hemos sacado de, de allí. La canción está formada, es, es la mezcla de dos, de dos eh, melodías, las dos de Arrabalde. Ajá. Una es Don Carlos o las hilanderas y otra es una canción de paloteo. Hemos cogido la melodía y la hemos usado eh, para el estribillo. Lo que sucede con esta canción es curioso porque no nos gustaba la letra. Ah, amigo. No nos gustaba la letra de Don Carlos o las hilanderas. Porque también hay que actualizarlas un poco, las letras. Eh, uh -huh. si, si vas a hablar solo de, de tareas del campo de antaño y de, y de prejuicios morales de antaño y demás, pues se queda un poco, no sé, un poco desfasado. Y al final, pues nos dio por meter, cogimos una, una estrofa de García Lorca, otras de espronceda y hemos hecho ahí un, un pequeño pastiche. Lo curioso de esta canción es que es una canción que está en modo eólico, que es un modo muy corriente, muy corriente en la música de la provincia de Zamora. Bueno, le hemos hecho una, una entrada en dórico, pero bueno, eh, pero que le encaja, le encaja perfectamente. Estábamos hablando de la palabra folk, ¿pensáis que el folk actual eh, deberíamos los límites? ¿O por contra pensáis que el folk, como bien has dicho antes, es un espacio de libertad? ¿Hasta dónde podríamos acotar, en vuestra opinión? Creo que los límites se los tiene que poner cada uno. Para nosotros los límites son respetar las melodías y respetar los ritmos base. Esos son nuestros límites. Ahora, ¿escuchas música folk hecha casi como si fuera heavy metal? Bueno, no sé qué opina Rosa de eso, pero lo cierto es que es una forma, es una forma también de acercar las cosas. ¿no? ¿No A ver, yo pienso que el, el, la música folk no es para la gente purista, es para la, toda aquella gente que no ha mamado el folclore de pequeño mm -hmm. y mm, lo tenemos que acercar, entonces se lo tenemos que acercar con armonías más modernas y más mm, agradables, porque no están acostumbrados. Interesante punto de vista el que tienen nuestros amigos de Santarén Folk. Vamos a continuar con ellos dentro de un rato escuchando una canción preciosa que no os voy a decir el título ahora, os lo voy a decir más tarde. Preparaos porque vais a disfrutar muchísimo. El que quiera canto venga a cantar, el que quiera baile salga a bailar Y el que haya venido solo a mirar, tocando las palmas se animará No son buenos tiempos para disfrutar, no son do palpelo pelo es la verdad Pero aunque las cosas vayan fatal, ni el canto ni el baile se perderá del corazón queremos creer que habrán disfrutado con santaré y si nos acaban de conocer que muy pronto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 despedida de recital. ¿Cómo sabéis qué da? Os he dicho que era un tema bonito. Oye, Luis, este no es tradicional, ¿eh? No, pero ¿se le nota mucho o qué? <risa> sobre todo por la letra, ¿no? Letra, la letra vuestra, música vuestra... Sí. sí, letra y música, todo, todo nuestro. Esta, esta canción conste que, tiene, que la hicimos para la anterior crisis, la del 2008. ¡Ay madre! Y la hemos rescatado porque vuelve a, vuelve encaja, a quedar encaja. bien, vuelve a quedar en su sitio. Estamos en el mismo desastre o peor que antes, así que... ¿Es, es... como cerráis vuestros conciertos? Bueno... Eh, eh, no. <risa> no doy una, oh, no, por Dios. No, no pero, <risa> pero lo será, lo será. Porque es que hasta ahora... A ver, es, la historia de esto es que teníamos una canción de entrada e hicimos una canción de salida. La mitad de la canción de entrada estaba bastante bien y la otra mitad... Bleh y la salida lo mismo. Así que al final hemos hecho un mix Ajá. de las dos. Y a, a partir de ahora sí que lo vamos a usar. <risa> Cuéntanos un poco cómo definirías tú un concierto de Santar en Folk. ¿Cómo son vuestros directos? A ver, yo, yo creo que nuestros directos se parecen a eso, a un concierto, a un recital. Si la gente quiere bailar, que baile. Si la gente quiere participar de otra manera, damos pie a ello. Pero nuestro formato ideal es el de recital, gente sentada Ajá. y escuchando. No somos de dar mucho la brasa con esta canción, la recogí de, de labios del patriarca, de no sé qué pueblo. No, no damos la brasa con esas cosas, vamos al grano. Nuestros recitales creo que son entretenidos, son entretenidos. Tenemos también eh, piezas muy, muy, muy elaboradas, digamos, para los teatros también. Pero nuestros recitales son básicamente básicamente variados. A nosotros cuando nos preguntan, ¿cuál es vuestro estilo? digo, pues es que no sé. Yo no sé cuál es nuestro estilo, porque, porque a nosotros nos gusta nos gusta un poco de todo. Eh, eh, tocamos, tocamos piezas del noroeste español, que es la zona geográfica donde, donde nos ubicamos etnográficamente, uh -huh. pero tocamos cosas de, de Cáceres, de Castilla-La Mancha, eh, tocamos cosas eh, irlandesas y escocesas. Uh -huh. Somos un variadillos, vaya. Sí, sí, eclécticos a, <risa> sí, sí, sí. a más no poder. Luis, ¿de qué manera la gente puede ponerse en contacto con Santarén Folk? Tenemos eh, página web, tenemos eh, Facebook, tenemos Instagram, tenemos de todo. De todo Poniendo de todo. Santarén Folk aparecemos en un montón de sitios. Así que no puede ser más sencillo. Santarén, acabado en N, Santarén Folk y, y, y ya está. Y aquí estamos. ¿A qué esperan? ¿A qué esperan? Pues yo otro día tengo que venir por aquí. Tengo que venir otro día por aquí porque con estos chicos no me hablan. Porque son tíos. Y nos hemos liado ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y al final no hemos logrado hablar con ellos. Así que, oye, voy a venir otro día y alguno de vosotros pasará por aquí a charlar y a contar vuestras experiencias y vuestros instrumentos. ¿Os parece bien? ¿Sí? Venga, pues así hacemos. Dentro de unos meses regresamos con ellos, con Santarém Folk.